Hola, mi nombre es Néstor de León. Soy comunicador social y periodista de la Universidad del Norte y maestrante en educación de esta misma institución. También soy profesor a tiempo completo de la Universidad de la Costa, donde llevo más de dos años enseñando a los jóvenes a trabajar en proyectos transmedia y en proyectos digitales de calidad. Soy líder del equipo Generación 2030 y vengo a presentar a mis compañeros y a nuestro proyecto. Hola, mi nombre es Dana Apoyo Martínez, comunicadora social con énfasis en medios digitales. Durante dos años he podido desempeñarme trabajando con distintas marcas, entre ellas el programa de comunicación social de la Universidad de la Costa y actualmente me encuentro trabajando como community manager en la Universidad del Atlántico. Mi nombre es Jules Ortiz, soy comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Norte con énfasis en producción de medios digitales específicamente en el área de postproducción. He trabajado para distintas empresas en distintos sectores culturales, deportivos eh, y pues me apasiona mucho lo que es la postproducción de audio digital y haré parte en el área de postproducción de este proyecto. Generación 2030, Escuela de Jóvenes Creadores Digitales, es una propuesta de formación y creación que busca capacitar a jóvenes del Departamento del Atlántico de entre 16 y 23 años y de los estratos 1, 2 y 3 en el perfeccionamiento de habilidades para el desarrollo y escritura de contenidos creativos. Queremos que nuestros jóvenes estén preparados para proponer estrategias de comunicación convergentes y de vanguardia y por ello haremos uso de una metodología pedagógica constructivista con un fuerte componente práctico y de creación que nos permitirá llevar a cabo este proyecto. Cuatro serán las actividades principales que desarrollaremos para hacer realidad a Generación 2030. Primero, haremos una convocatoria buscando jóvenes que cumplan el perfil requerido de la mano de la Universidad de la Costa y colegios e instituciones de educación superior y secundaria del Departamento del Atlántico. En segundo lugar, haremos una selección de los mejores perfiles y les anunciaremos todo lo necesario para formar parte de la escuela. Tercero, desarrollaremos cuatro sesiones de formación intensiva con los jóvenes seleccionados. Estas sesiones cuentan con un fuerte componente práctico y darán lugar a unos productos y unos contenidos digitales que harán parte de nuestra última parte, una muestra audiovisual donde se expondrán los contenidos producidos en la escuela, se entregarán certificados y serán premiados los mejores trabajos. Nuestro proyecto va dirigido a jóvenes entre 16 y 23 años de los estratos 1, 2 y 3 del Departamento del Atlántico que quieran dar a mostrar sus ideas y que estén dispuestos a participar durante cuatro semanas en un proceso de formación que les permite desarrollar y potencializar sus habilidades en el desarrollo de contenidos digitales. A partir de una alianza estratégica con la Universidad de la Costa y colegios de Instituciones de Educación Secundaria y Superior del Departamento del Atlántico, Atlántico. queremos acercarnos a los jóvenes también a través de las redes sociales para convocarlos e integrarlos para formar eh, sus habilidades digitales y luego hacerlos partícipes del proceso de práctica y creación de contenidos. Los recursos adjudicados serán utilizados para financiar los materiales de estudio y práctica para la formación de los chicos, financiar los procesos y gestión de redes sociales que permitirán la circulación de los contenidos creados en la escuela. Conformar un equipo de trabajo que lleve a cabo procesos de formación, edición, grabación Escritura y diseño de contenidos digitales A través de una metodología constructivista y un proceso pedagógico guiado con un componente práctico formaremos a parejas o grupos de trabajo con el fin de sortear debilidades y exaltar sus habilidades con la construcción de experiencias participativas que les permita desarrollar sus habilidades en trabajos en equipos colaborativos y el desarrollo de sus habilidades en la creación de contenidos digitales al final de nuestro proyecto, utilizaremos las redes sociales y los espacios comunicacionales creados con anterioridad para difundir y compartir el material realizado por los chicos en el aula. Material que además será compartido en la muestra audiovisual, donde los mejores trabajos serán premiados y todos los chicos recibirán una certificación digital por su participación en Generación 2030, Escuela de Jóvenes Creadores Digitales. Muchas gracias por escuchar nuestra propuesta.